Qué tal amigos de Advanced Media Sport, ya estamos aquí en VM Campus ToLUCA, listos para dar inicio a este encuentro de categoría intermedia Linces ToLUCA recibiendo a Lobos ToLUCA. Así que bueno, acompáñenos a esta gran transmisión. Y Listo amigos de Advanced Media Sport Venimos con el Hiccup para dar inicio a este encuentro Linces Toluca, este uniforme tan característico El rojo el color institucional con blanco Recordar hace tiempo ya antes de pandemia Aquel jersey negro tan bonito que sacaron Pero bueno, regresamos a los tonos Tradicionales, listos, derecha, listos, izquierda, vámonos, inicia el encuentro, y la patada va a llegar a las diagonales, touchback, y vamos a dar paso a la primera ofensiva del equipo. Tuvimos la cita hace un ratito, pero ya estamos aquí también, en este partido que promete ser vibrante y dejarnos grandes emociones, dos escuadras que son muy buenas. Muy buenas planteles que siempre tienen estas. También Linces Toluca, ni que hablar de este equipo. Tantos campeonatos, tantas alegrías que ha otorgado a su afición. Por lo pronto tenemos aquí el... tercera oportunidad, 5 por avanzar, hay movimientos, número 6, ahí vamos a ver, viene el engaño, viene la optativa, se queda el balón, el coreback, y vamos a ver, ahí se estira cuán largo es para conseguir unas cuantas yardas más, y se va a quedar a cuarta oportunidad, y tres por avanzar. Aquí también con excelente toma en la que se proporciona, agradeciéndole al campus Toluca, por darnos la facilidad para poder llevar de la mejor manera esta transmisión. Viene el regreso del de despeje. Bueno, en regreso llegan de inmediato los equipos especiales de Lobos. Posible las transmisiones y ustedes pueden disfrutar de este gran deporte, viene la primera oportunidad, primera serie ofensiva para el equipo del INCES viene por tierra, por el centro y llega de inmediato la línea número 7 y número 28 de Lobos y detiene el ataque del INCES para el equipo del INCES Toluca formación cerrada, va a tener trips por el lado derecho, cerrados un solo receptor abierto es con quien buscaban, pero termina siendo la individual el coreback y vamos a ver, ahí vimos que volaba algo, es un, una toalla de jugadores, hablábamos atillado el equipo de casa prepara disparos lobos, una formación en la línea bastante agresiva, pero la contiene bien el equipo del lince sigue moviendo las piernas, y tenemos Toch 2 Linces Toluca se abre el marcador en VM Campus Toluca 6 a 0 el marcador, amigos de Advance de Punto extra, amigos de Advance Media Sports. Y tenemos un pañuelo en el emparrillado, vamos a ver qué nos dicen los oficiales, tenemos un movimiento ilegal en contra del INCES Toluca, se realizará la patada, pero intento de punto extra, quieren aumentar, quieren irse en 7 en esta serie, primera serie ofensiva del equipo del INCES y la patada, vamos a ver qué nos dicen los oficiales, no es bueno el marcador 6 a 0 y ya venimos con el kickoff amigos de Advanced Mediasport después de la anotación por parte del equipo de linces ya vimos la repetición de esta gran jugada ahí por tierra por parte del equipo de linces que le da apertura al marcador en acciones del primer cuarto del encuentro aquí. Primera oportunidad y es por avanzar para el equipo de Lobos. Viene el pase completo. Ya oh, llega de inmediato los contactos fuertes por parte del equipo de linces formación que va cargadas aquí al costado, pero vamos a tener dos receptores del lado derecho. Busca la individual, el coreback, va por tierra en la optativa. Se terminó quedando el balón. Y vamos a tener por parte del número 11, se queda a una dos yardas de mover negro con tonos morados más bien viene la tercera oportunidad va nuevamente por tierra número 11 encuentra el hueco y trataba de brincar pero el número uno le dice no vas a ningún lado se mantiene de buena manera el número uno del índice nuevamente primera oportunidad 10 por avanzar para el equipo de lobos ahí la tribuna haciendo lo suyo en este campo Viene el pase Hitch completo, número 6, viene por el costado derecho, ya lo están derribando, sigue corriendo el reloj. Segunda oportunidad. Por lo pronto regresamos al emparrillado. Tiempo fuera. Algo no le gustó al staff de cocheo de Lince. Tercera oportunidad. Viene Lobos al ataque. Llega la presión por parte de la defensiva. Malabareando, pero se queda con el balón. Sigue moviendo las piernas. Llega el empujón que lo desbalancea. Se cae ya fuera del terreno de juego, pero consigue primero. Vamos a ver, viene en la entrega su corredor, viene con el giro de Lobos, trips por el lado derecho, ahí re, movimientos en la defensiva por parte del INSES. Tercera oportunidad, viene el equipo de Lobos, gemelos por ambos lados, viene... En la individual nuevamente el coreback, esta jugada tan buscada por parte de la ofensiva de Lobos, la individual por el centro del coreback, número 11, amigos de Advance Media Sports. Viene por tierra, Lobos Toluca sigue moviendo las piernas, número 11, coreback y vamos a ver, tenemos Touchdown del equipo de Lobos, vamos a... A, a visualizar, la verdad aquí si sí, nos tapa un poquito la visual, los arbustos digo ya no de es completamente ajeno tanto al equipo de Advanced Media Sports como V, me digo la naturaleza se debe respetar y bueno aquí nos obstruyó un poquito la visual de hecho, no, no, no lograron ni mover las cadenas, medio alcanzamos a visualizar, falta una yarda para el movimiento de las cadenas. Va nuevamente el coreback número 11 en la individual por el centro. Con el partido de Lobos Toluca contra Linces, En eh, la patada, eh, perdón, eh, la optativa se la entrega al corredor. Vamos a ver, trips lado derecho, coreback, número 11. Ahí prepara, llega a la ruta y el pase recompone, se lanza y la captura. Y tenemos... touchdown. Don... Lobos Toluca! La escuadra visitante iguala el marcador. 6 a 6, gran recepción por parte del... Este jugador de Lobos Toluca se lanza, regresando al equipo de Lobos Toluca. Quiere irse arriba al marcador, 7 a 6, vamos a ver, llega de inmediato la presión por parte de la línea de los equipos especiales del INCEs. tapan el intento de punto extra. Regresamos al emparrillado amigos de Advance Mediasport, después de la repetición de la gran anotación por parte del equipo de Lobos que viene la patada, listos derecha, listos izquierda, vámonos, dos fielders para regresar por parte del INCES, ya viene buscando las coberturas número 11, llegan los impactos por parte de los jugadores de Lobos. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahí, número 14, receptor abierto. Dos receptores por el costado derecho. Viene en la optativa, entrega el balón. La jugada de engaño, número 6. Es el corredor. Segunda oportunidad, 11 yarditas por avanzar. Tercera oportunidad, cuatro por avanzar. Viene la jugada, número tres a los controles. Busca las trayectorias, llega a la presión, logra zafarse. Llegan los bloqueos, bola suelta y la va a recuperar el equipo de Lobos Toluca. Aquí de buena manera la pudimos apreciar en la toma, amigos de Advanced Media Sports. y El equipo de Lobos Toluca recupera ese balón a la ofensiva. oportunidad lobos toluque rola a su lado derecho el coreback busca llega a la presión por parte del Linces. de inmediato llegan aquí a la presión termina lesionado un jugador y con esto amigos de advance media sports finalizamos las acciones del primer cuarto del encuentro marcador hasta el momento seis puntos para ambas escuadras desde vm campus Toluca Tercera oportunidad, largo yardaje por avanzar para el equipo visitante. Con esto vamos a dar inicio al segundo cuarto del encuentro. Viene en la jugada individual, nuevamente encuentra bien los espacios y llega milagrosamente. Esa tacleada porque tenía espacio, si no lo tacleaban en ese momento. Tenía lugar y vaya que le gusta correr. Regresamos con más acciones después del tiempo fuera amigos de Advanced Media Sports Viene el equipo de Lobos al Ataque Muy, muy bien jugado, rápido Viene el equipo de Linces por medio de su receptor número 2. buscando ahí el avance Va a conseguir unas cuantas yarditas, una yarda, dos Segunda oportunidad, nueva para avanzar, viene el inces, dos receptores por el costado derecho, vamos a ver, viene ahí en la optativa, se queda el balón, el coreback número 3, y vamos a ver que va a conseguir a quedarse aproximadamente a cuatro yardas del mercado del primero. Tercera oportunidad, se queda el balón, el coreback, viene el pose largo y es incompleto. Una patada muy alta, bombeadita. Ya la toma ahí el equipo del Inces Toluca, número 21, en la yarda número 34. Un poquito más del calendario de la semana número 1 de la Liga Family Intermedia. Segunda oportunidad. Viene Rolando a su lado derecho. El pase completo, voltea y ya tenía el defensivo número uno. Llega al contacto, dando la vuelta. Segunda oportunidad, pase pantalla ahí, que va a quedar incompleta. Tercera oportunidad viene el equipo de Lobos, tenía cuatro receptores, se encuentra y la trayectoria, se queda, vamos a ver, no se logró quedar con el balón parece, pero queda tocado el jugador del equipo de Lobos Toluca, van a tener que ingresar las asistencias médicas. cerrada para el equipo de Lobos Toluca, va por tierra, va por el costado derecho y nuevamente buscaba brincar. Y número 27 también le dice que no, no vas a tener tu video para la semana, la jugada vistosa. De casa, Lobos tocando ya la puerta. Segunda oportunidad, nueve por avanzar Viene Lobos Toluca, número 11 trips por el lado derecho, ahí Cerrados, compactados, todos por aquel costado Va justamente rolando ese lado El coreback, viene el pase Incompleto Y viene el pase y en la doble jugada Tenemos Touchdown el equipo de lobos ahí con fortuna y atento. Tenía que estar ahí el jugador. Ahí la agarra. Toma el balón y está dentro. Y en efecto va a buscar el... Ah, buscaba ahí dos puntos nuevamente con este jugador. No va a poder hacer la recepción. El marcador 2 a 6. También el jugador que terminó lesionado Ahí en el intento de conversión por parte de Lobos Toluquén Vamos a las acciones. Número 3 a los controles que tenemos por gemelos por ambos lados. Viene tre, por tierra buscando el hueco. Número 7. No tenía quien. Lo detuviera. Pasa libre y detiene al corredor. Al coreback. Número 3. Viene. Nuevamente. Comandando la ofensiva. Viene el pase. Vamos a ver qué nos dicen los oficiales. Es completo. Sí, este encuentro. Tercera oportunidad, vamos a ver, número 3, voltea a su lado izquierdo, y tenía receptor, pero también tenían ahí a toda la defensiva, gran cantidad de jugadores de lobos. Pide recepción libre el jugador de lobos. El bote ahí al final le favorecía un poquito, por eso la toma el equipo de linces. El equipo de lobos. Va por tierra buscando el hueco, busca los bloqueos, no los encuentra. Va a encontrar muchos jerseys rojos que van a detenerlo. Pero va a conseguir unas tres yardas aproximadamente. en el pase completo número 13 sigue moviendo las piernas mueve las cadenas también y abandona el terreno de juego, frena el reloj también y bueno Pues que realmente son vecinos muy cerca, ambos equipos. Viene el pase incompleto porque quedan aproximadamente 3 segundos. Ya suenan los silbatazos. En el pase profundo, incompleto. Busca receptor, lo encuentra, no tenía un marcaje muy, que lo comprometiera mucho este receptor número 84. Primera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de Lobos Suenan silbatazos, tiempo fuera, solicitado por el equipo de Linces Toluca Saludos a La individual, el core bug, y Entra a las diagonales ¡Tor! ¡Tor! Lobos Toluca Número 11 Antes de irnos al entretiempo Incrementa Viene por el intento de conversión Busca número 11, llega la presión Busca Receptor el pase es bueno dos puntos más para el equipo de Lobos Toluca 20 a 0 el marcador amigos de Advance Media Sport ya en la recta final de esta primera Listo, derecha, listos, izquierda y reanudamos las acciones, vámonos, buena patada, llega la yarda número 5, territorio lince, de ahí viene el regreso por parte del número 11 del equipo local, y vamos a ver cuántas jugadas va a poder sacar el equipo de Primera oportunidad, 10 para avanzar. Para disparos, el equipo de Lobos. Viene el INCES, pase completo. Ahí levanta un poquito de pasto al final de la jugada. A este segundo cuarto del encuentro, viene la jugada, llega en la trayectoria. Viene el pase incompleto, buscaba conectar con el receptor número 2. moviendo las piernas y va a entrar a las diagonales amigos de Advanced Media Sports todos los Toluca número 3 coreback acorta la distancia 12 puntos a 20 momentáneamente el marcador Buscar dos puntos, el equipo del Incesto Toluca, Viene el pose. Y vamos a ver, nos dicen los oficiales: es incompleto. El marcador 12 a 20. Momentáneamente los dejamos. Con... Regresamos al emparrillado, amigos de Advanced Media Sport. Después de ver la repetición de la gran anotación por parte del equipo del Incesto Toluca, viene la patada rasa y le bota. A los jugadores de lobos ya la toma el fielder, prefiere evitar problemas, únicamente se deja caer. Primera oportunidad, 10 por avanzar, número 11, va a lanzar el pase largo y es incompleto. Se escuchan los silbatazos, amigos de Advance Media Sports, finaliza el segundo cuarto del encuentro, marcador hasta el momento, 20 puntos para Lobos Toluca, 12 para V.M. Campus Toluca. ¿Qué tal amigos de Advance Media Sports? Ya estamos de vuelta para dar inicio al tercer cuarto del encuentro. La ventaja la tiene la escuadra de Lobos, Toluca 20 a 12, gran partido el que estamos viendo aquí en UVM Campus, Toluca amigos de Advance Media Sports, vamos a ver el regreso por parte del equipo de Linces Segunda oportunidad, largo yardaje para el equipo de Linches. En el pase largo, completo. Gran jugada, gran atrapada número. En el pase completo, todos, dos, Lince Toluca, número 80 del equipo de casa, buena recepción, entra a las de igualarlo, lo vamos a ver. Movimientos en la formación Número 11 viene Número 3 Busca receptor Ya encuentra Y es completo Número 14 La recepción en las diagonales la... Venimos con el kick-off amigos de Advanced Media Sports Para dar inicio Nuevamente y reanudar las acciones Después de la anotación por parte de VM Una patada rasa. debería dejar, tal vez, botar el equipo de lobos, decide que no es así el fielder, va a quedar un poquito comprometido, vamos a ver, ya van el terreno de juego, por ahí de la yarda número 25, nos dicen los oficiales. Del entretiempo, más bien, viene por tierra el equipo de lobos, va buscando ahí mover las piernas. Primera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de Lobos, 3 por el lado izquierdo, también el corredor, tenemos castigo, jugada gratis para el equipo visitante. Castigo en contra del linces va a ser aceptado, incluso iba a haber un, una pérdida de yardas en la Primera oportunidad, 5 yardas por avanzar para el equipo de Lobos después del pañuelo en contra del equipo local viene por tierra el equipo de lobos Recuerden seguir dejando sus comentarios a VM Campus Toluca. Y vamos a tener castigo, se frena la jugada, así que es en contra de Lobos Toluca. Cinco yardas para... Y parece que tenemos castigo nuevamente para el equipo de Lobo. se frena la jugada, vamos a ver en contra de quién marcan el pañuelo Mismo castigo para ambos lados, al parecer. Hay un castigo para ambos lados, se ¿eh? declinan. Viene el pase, muy bombeado. Muy peligroso ese balón, buscando al receptor número 84. cuarta oportunidad. Primera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de casa. Viene Coneback, número 3, entrega el balón a su corredor. Número 26, buscaba el avance. Gracias por acompañarnos. Busca por tierra, buscaba un huequito Por ahí en Corredor número 9 El pase completo Solo estaba el receptor Del linces Número 11 Toma el balón y vamos a tener, vamos a ver si llega a la marca del primero y 10. Viene y el pase de Adán ¡y es interceptado. Intercepta número uno del equipo de Lobos. Lo vimos como coreback hace unos momentos. Ahora lo vemos a la defensiva y tiene ya la intercepción. viene nuevamente número uno ahora la ofensiva como quarterback buscaba en la individual por el costado tercera oportunidad Cuarta oportunidad, situación de despeje para el equipo de Lobos Toluca, un solo fielder número uno. oportunidad 10 por avanzar bien el equipo comandado por adán el pase completo número 14 costado izquierdo sigue moviendo las piernas abandona y para nosotros alcanzó a pasar la marca del primero y 10 pero hay un pañuelo en el terreno de juego amigos de advance media sports vamos a ver qué nos dicen los oficiales Viene, Adán buscando receptor, llega a la presión, logra zafarse, tiene que correr, ya pasa la marca y vamos a ver si con ese que adelantó el balón pasa la marca del primer del linces Ahí problemas para recibir el centro, se resbala al final, logra recuperar el balón, pero se resbala y va a haber pérdida de yardas ok, nada más démos un momento se va a quedar incompleto. bueno estamos reajustando ahorita todas estas cuestiones 27 a 20 el marcador lo gana el equipo de Linces equipo de Lobos Toluca, cerca de las diagonales, viene por tierra el equipo de Lobos. Viene la primera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de linces. Viene Adán a los controles, rola a su lado derecho. Viene con el pase completo. Vamos a tener que hacer una toma un poquito más cerrada, dadas las condiciones en las que nos encontramos. Pero bueno, vamos a tratar de llevar lo mejor posible este tiempo que resta del juego. Ya no debe ser mucho, Cinco minutos tal vez. Hay problemas en el centro, termina dejándole el balón a su corredor. En el, nuevamente primera oportunidad. Vamos a ver, está mandando trips lado derecho, un solo receptor por el costado izquierdo Número 14, único receptor de este lado en el duelo individual con el número 23 Vamos a ver, viene Adán, número 3, tiene un corredor a su costado izquierdo Toma su tiempo, el equipo de linces voltea al lado derecho, lanza el pase completo Número 18, sigue moviendo las piernas Llegan los tacleos por parte de la escuadra de lobos, nos dicen los Segunda oportunidad, 6 por avanzar para el equipo de Linces. Ya dos minutos para que finalice el encuentro. Va por tierra, que siga corriendo el reloj. Es lo que le conviene al equipo de casa. Tiene la ventaja 27. Tercera oportunidad, una yarda por avanzar para el equipo de Linces. Viene la individual Adán, de encuentra el espacio. Y sigue por tierra Vamos a ver si solicita tiempo fuera El equipo de lobos Primera oportunidad 10 por avanzar Sigue corriendo el reloj Va a tomar todo el tiempo del mundo El equipo de Linces. Viene número 6 por tierra Sigue avanzando Marcador y con el cronómetro y ellos teniendo el balón Ya con menos de dos minutos Para finalizar el encuentro Y pues desde abajo les estamos tratando De llevar la transmisión De la mejor manera posible Bien, el pase de Adán Profundo Buscando y es incompleto Finaliza el encuentro, un marcador final 27 a 20. Lo gana la escuadra de casa, la escuadra de linces. Amigos de Advance Media Sports. Finaliza la transmisión Gracias por acompañarnos Se lleva la victoria el equipo de linces 27 a 20 sobre Lobos Semana número 1 Categoría Intermedia Liga Fomo. Gracias por acompañarnos Nos vemos a la próxima